Entonces, cómo están todos? Michel Francés. Hoy vamos a disparar en polígono. Estoy con el señor, ¿cómo se llama? Samuel Bocanegra. Samuel Bocanegra, un ex soldado del ejército y me imagino que le apasiona mucho las armas, ¿no? Totalmente. <ríe> Entonces aquí es un polígono que está cerca de la estación Simón Bolívar en la 63D con, con 2840. ¿Sí? sí. Entonces sí, eh, realmente yo no voy a disparar con armas reales, pero a mí me gustan también las armas. Y aquí están las armas. Podemos ver, son tres que vamos a disparar con ellas. Esta es una arma traumática. Ustedes ven mucho en las noticias que ahora hablan mucho de eso porque los ladrones roban con esto. Y es muy potente, dispara caucho, pero vamos a ver qué tan fuerte es. Aquí es una de CO2, una Dan Wesson, una réplica de Dan Wesson. Esa es la réplica de la Beretta 92 italiana, Pietro Pelletta. Esa es la Dan Wesson, que es una réplica, pero dispara. Aquí vemos cartuchos, bueno, balines de metal de 4.5 milímetros. Eh, las balas del, de la otra que había mostrado, de la Beretta, son dramáticas, quiere decir que mmm, también explotan, ¿cierto? Es polvo que la hace sacar, ¿cierto? Sí, polvo negro. No o sea, es como la, eso que explota y suelta. Ese es el fulminante, de, eh, es el, el fulminante es el, el, la pólvora iniciadora para luego hacer la combustión de todo el del, del cartucho, sale el proyectil Ajá. y eh, la vainilla o el casquillo, también se le dice, casquillo, es el sí. que queda, el, salta, ¿cierto? el que salta hacia Ah, listo. Y entonces aquí tenemos para reírnos una de balines igual se compra para adultos porque los ojos eso ya lo quita el ojo. Es para balines, proyectiles de balines de plástico de 6 milímetros si no me equivoco y bueno, esa no va a hacer nada de daño pero nos vamos a reír porque vamos a comparar esas tres entonces pasamos de una traumática que es muy fuerte que es la Pietro Beretta una que es más o menos letal bueno, no letal, pero que puede lesionar mucho una CO2 que dispara con oxígeno y aquí la otra Pietro Beretta 92 una réplica también es igualita a la otra que vemos acá sino que no es cromada y esta pues nos dispara mucha potencia bueno, no voy a hablar más y vamos a hacer los experimentos y disparar sobre muchos objetos como un celular, como un sartén, un zapato, etc. Bueno, uno, dos. Ush, se te muy duro. No la pasó. ¿Puedes repetirlo? ¿Otro? Sí. Ahí está lista, no hay que hacer nada. Ah, verdad. Ya está lista. Otro. Uno, dos. Muy bien. ¿Quieres hacer ¿Aquí otro? ¿Aquí lo puedes dejar así o...? Sí, el... ahí se puede dejar, no, no hay necesidad de hacer nada. Alba en la mesa nadie la toca porque está lista para disparar okay. Listo, entonces ahora grabar el objeto a ver cómo nos fue Aquí vemos que el sartén no pasó la bala Ajá. La hizo bien dañada pero no pasa porque es un metal bien, bien fuerte Pero igual el impacto ya no se puede usar para hacer un huevo ahí Y obviamente pues atrás no lo pasa nada de cosa de madera. Listo, entonces bueno, vamos a disparar con CO2 que no, no es tan potente sobre esa cosita. Bueno, vamos tres balas porque esa no es tan potente. Una, dos, tres. Entonces vemos que vamos a ver la olla pues que no... Bueno, me, una que dispare mal pero no, no vemos impacto. Solo rebota y ya. Entonces le tuve dos sobre tres. No sé si la bala no se fue o yo disparé mal una de las tres. Pero no, no es tan potente la de CO2. Bueno, hoy vamos a disparar ahora con la madera de que compré hoy para hacer decoraciones. Lo compré, pero no vamos a hacer decoración, sino de huecos. Entonces vemos que el grosor es como de 4 centímetros. 3. Bueno, tres por ahí. Entonces vamos a ver si pasa. Yo creería que no, pero primero voy a disparar con la, la de metal. Que no, tal vez pase, vamos a ver con la de metal. Bueno. Ahí quedó incrustado. Entonces aquí vemos eh, una, no sé por qué fue más potente que todas, y se incrustó adentro. ¿Y aquí no es otra? No, no, no es otra. Es fue dramática. Sí. Entonces vemos que por lo menos no sé por qué cambia tanto la posición entre balas. Tal vez eh, la fuerza de la bala, como son de plástico, arriba donde está el metal, tal vez se dañaron un poco. Bueno, no sé bien, pero chévere. Fabricito, muy despacio. Apretado despacio, se el disparador. Muy bien. Perfecto, quédate ahí. Vamos a ver el... Eso eh, es madera. Le di acá, pero obviamente no pasó ni un poco la madera. Pero sí le hizo daño porque igual es madera de verdad. o Uy, aquí tengo incluso el cosito. Bueno, al final no pasa, pero igual lo deja bien dañado. Si pues son más barras, pues 15 barras lo, lo destruye. Yo creería que la posición de la madera uh -huh. influye también. Ah, claro. Porque si se dispara así. a la madera de esta forma, la derecha. está al lado contrario. Si se dispara aquí, es una absorción de, claro. de energía diferente a esta. Sí, sí. Sí. Entonces le puedes volver a disparar acá y luego le disparas acá para que veas la diferencia. Dos barras de una vez de madera de abajo sí. y luego sí, igual, el normal ahí le di vale al normal espera el traigo un último y vas a disparar no sé disparé ya le dio dos veces aquí está uno y aquí está el otro bueno pasaron al final aquí porque es más fácil y aquí otro trozo que le dio otro, otro trozo le dio entonces vemos que sí que está más frágil, esta que es que ya es más dentro ah, de la Aquí sí lo va a pasar. Sí. Aquí casi no, por la, la, porque esa, ese corte de madera absorbe la energía. Sí. Ahora vamos a disparar con la de plástico sobre esa pelota de allá. Entonces aquí vemos las tres armas eh, que vamos a intentarlas sobre el plástico. Entonces esa es la CO2, la traumática, y esa aquí no... No es potente, entonces se va a rebotar, obviamente. Eh, entonces aquí está el reboto. Bueno, se rebotó otra mano. Se rebota. Ahora, la CO2, que me imagino va a rebotar. Pero aquí tal vez no creo. Tal vez explote, pero no creo. No, se rebota. Uno, dos, tres. Se rebota. Y ahora, con la real bueno, ahora esa pelota creo que va a explotar con la traumática, aunque como es caucho contra caucho, puede ser un rebote. Bueno, pasa a ver... ¿Monta alza. la pistola? ¿Monta el martillo? Eh, Ay, ah, toca siempre es eso. Eh, sí, en el de repente ese resorte pasa. Ah, listo. Bueno, vamos a ver si explota o no. Uno, dos... Tres. No. O sí. Vamos a ver el proyectil como fue... No, caucho sobre caucho no explota. No sé ni dónde fue el impacto. Ahí está. ¿Cómo? ¡Ah! Le dejo una jorobita. Pero caucho sobre caucho no explota porque se rebota. Entonces, sobre una llanta de un carro no, no lo explotaría. Pero bueno, le hizo un poco de daño. O sea, el rebote. Y ya. CO2 o sobre un zapato. Y un rollo de papel. Primero termino con el plástico. durísimo. Vamos sí, a ver que la plástico no hace mucho. El, el oído, Entonces le voy a disparar solamente al el el rollo oído, papel. No se recupera. Un órgano y papel. es Y vemos que recuperación. se mueve, pero no... Ojos? no. No, no, no pasa. Sí, ah, aquí, bueno, solo se ve un poco la forma del. No pasa. También. Es obvio porque pero, eso es de resorte. Ahora, las dan son de CO2. De CO2 le vamos a hacer no tres varas. No bueno, dos al rollo y una a las zapatillas. Por el, rollo, el rollo, contrario, una al rollo. Ahí no le mal. Nos protegemos los oídos al toque. Cuando yo voy a competir, una cosa es. Vamos a mirar estos taponillos, son muy Rollo en papel, paso. Y no sé hasta qué distancia, pero. Ah, okay. Bueno, no, yo creo que por ahí un centímetro, porque vemos que no. Por ahí un centímetro, tal vez. Vemos aquí una que dispare mal acá. Y el zapato, no. No le va a dar nada. No. No la explotó Bueno, ahora vamos a disparar una bala por cada objeto con la traumática Entonces, vamos a empezar por el rollo de papel A ver, tres, dos Y ahora el zapato Ahora vamos a ver cómo les fue Bueno, vemos que aquí yo lo disparé también Pero, <risa> la huella grande La dejó súper grande Y el zapato le di muy bien al dedo grande pero obviamente no pasa, entonces aquí normalmente voy a sacar la bala, así, ah, está aquí, la balita. Entonces, ahora vamos a dispararle a esta parte también ver cómo se ve, y otro disparo tal vez, pero más bien a este más bien apuntado. Listo, bueno, el zapato primero que está más fácil. ¿Dónde le disparo? Ah. ¿Puedo sí. disparar? Sí, se lo pegó abajo. ¿Te vas abajo? ¿Pasa arriba no. ¿Dónde disparó? Aquí que le crees. pegando todos. está pegando todos abajo. Pero este sí le dice. Ajá. Aquí vemos que sí dio. Y ahí entró. Y entró y. Y pasó. Y pasó acá, será que se desvió? Y el zapato. El zapato también pasó. Vemos que el zapato sí le dio. Espera, si ¿sí puedo tocar la goma. Eh, no, el zapato no veo la para, pero no sé si se fue o está dentro Yo creo que está adentro. ¡No! No. Hice es se saltó Salto. salto. Rebotó. Listo. Contra, miremos los objetos: eh, un celular Nokia que parecía los del BlackBerry que encontré por aquí, y el retroceso de un Y de... esto ah, es de no, las no, gafas, a vamos a ver. Sí, y un coso que ya está dañado. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver con la de plástico como sí, se ve. Un ven. 30%, sí. es mucho más. Entonces, empecemos por el celular, pero las balas no son casi igual, no tienen la misma cantidad ¿Sí? de pólvora, por decirlo Sí, la, pólvora, vamos a ver de la pólvora de arma traumática es pólvora negra bueno, le ah, hizo un, un dañito bueno, intentemos así el, Pero, el voy de, por vemos por que bueno 500. en la pantalla tampoco Uy, joder, mucho. Bueno, bueno, de cerca entonces, mejor con esta ya, ya que estamos la acá la de cerca se rebota y de cerca se rebota bueno, ahora vamos a ver con la de CO2 que ahí ya no se va a rebotar Intentamos con el celular primero. Y luego las gafas. Celular, vamos a ver de una vez que hay. Vemos que aquí le dio, pero no, no la pasa. Bueno, de cerca vamos a hacer esta. Vemos que aquí no pasa tampoco. Porque la ciudad es que tampoco eso es el más... Más fuerte de CO2, es uno de los más debiluchos porque los revolver en general se va al aire más fácil, se escapa. Y de cerca. Aquí vemos que se rebota. Ahora vamos a... Dejo un poquito. Sí. Sí. Ahora vamos a disparar con la traumática de la pistola al celular, al estuche de gafas y al... ¿Está por Al plato. Bueno, el plato veremos después cómo fue. Listo, vamos a ver cómo nos fue en esos tres tiros. Vemos que el celular... ¡Ay, disparé, marcaría la pantalla! Disparé como pues Ajá. acá. No, mira, aquí está. Ah, sí, le diré ese aquí. Acá. Sí, bueno. Creo que la pantalla la, la hubiera destruido totalmente. El cargador ni se puede colocar ya. ¿no? Miramos que el cargador pues... Ah, sí, se puede porque Ajá. tiene también una joroba. Y esta cuestión no, no le fue tan duro a este. Bueno, igual. Está súper dañado. Bueno, no se puede poner bien porque todo está, todo está da dañado. Bueno, ahora el, el estuche le dispara acá. Pero por ser abajo no fue tan potente como si hubiera disparado acá. Pero vemos que hay como metal adentro que, que lo lesionó, pero no salió porque no le di tan en el pecho. Y este, obviamente, pues ni hablar. Pasó por acá la pala y salió por acá. Porque <risa> <risa> eso no vale nada. ¿Sí Quiero que el celular muera. Si quiere todo, está bien si lo aguanta la primera. Bien, Uy. eso es lo que quería ver. Esa Uy. Uy, pantalla, pero no pasó, no pasó la bala. No pasó la bala, pero se rebotó mucho. Me disparé la mano con el revólver y tengo un hueco grande. ¡Mentira! Es... Gracias, Chiste. Otra vez contra esos objetos, miren esos objetos, voy a salir cerca de esa porque igual esa, bueno, contra eso no va a hacer nada, contra eso tampoco, esto va a ser un pequeño hueco, o ni un hueco no, dejo como <ríe> un poquito así y el jabón se rebotó. Bueno, pero a ver, me voy a sacrificar para el video, aquí me voy a disparar y habrá un morado, no pasa nada, será un morado. Entonces dura un poquito, pero vemos que sí, al final, miren, como dijo el murado. O sea, uno cree que no son nada, pero igual, por eso que están prohibidos a los menores de edad, porque aquí veremos en cinco minutos que estará un poco con sangrecita. bueno, no sangre, con el murado. Bueno, ahora vamos a intentar con él, que sí es más peligrosa, la de, la de CO2 marines. Entonces vamos a disparar al ladrillo, que está más fácil de apuntar. Bueno, veremos después cómo fue, vamos a disparar el peluche. Ahora la taza Ahora Este Y la última el jabón Vamos a ver qué fue Entonces el ladrillo eh, Dejó un poquito así Dejó un poquito El chiquito pues no tiene nada porque rebota Esto rebota porque hay un plástico aquí Este es la que me pregunto Normalmente Aquí vemos como un impacto Pero ah como que entró Ah, no, como que rebotó y aquí está el balín O sea, como que deformó esa cosita Entró, volvió a pegar adentro Y salió, pero lo puede perforar Y el jabón sí, lo perforó Bueno, no se ve bien, a ver Lo voy a quitar de una vez para que veamos Cómo fue el disparo, la deformó un poquito Y Vamos a ver que sí Lo pasó bastante Ahora vamos a con la traumática, aquí se ve el balín Vamos a retropegar las mismas cositas que les danos. Aquí el morado está un poco formado mejor Pero no es grave igual Ahora con la traumática Pues a todos estos objetos Vamos a hacer rápido Bueno, primero la de ladrillo que va a explotar Obviamente Ay, le di mal creo No, rebotan Creo que rebotaron, sí Bueno, después veremos no, el impacto bombo. Pero reboto no lo daño Ahora el peluche Creo que me le di otro. Sí. Sí, dio. Ahora la taza. Creo que le di. Sí. Recuerden que es arribita. Ah, sí, verdad. Mira arriba. Eso. Y ahora el jabón. Otro. Bueno, vamos a ver. Ok. ¿Cómo fue todo? Uy, sí, lo, lo partió. Vemos que este pensé que no lo había dado el parcho. Este quedó con la bola adentro. Vemos que le dio, pero la bola está acá. Este peluche... Ah, sí, tiene un huequito, miren. Tiene un huequito, entonces la bola... ¿Será que salió? No sé si salió o no, pero ahí está el hueco. Y fue la bala, obviamente. Este... Le dejo el hueco grande. Y el jabón, creo que no le di el jabón. Tocará que ahora le dé... De... Uno acá, uno allá. Uno acá, Pero bueno, está muy fuerte. ¿Cómo fue el jabón? El jabón con traumática lo dejo así. Ah, y el peluche, aquí vemos que tiene otra bala. Le hace huecos, pero como que ni se quedan adentro de las balas. Eso es lo raro. Y con otra bala... Pues adentro se ve como la cosita y este pues por lado no, no lo daño todo. Bien. Uy, está vez sí. Esa sí la estalló, te recibo. Mira. Ah, está dentro de la vara. Ya, faltan tres. La se rebota, creo, ¿no? Y ahora veamos los efectos. Creo que aquí se rebotó, sí. Se ve como quemado. No sé se rebota porque está muy potente. Y aquí. ¿Listo? ¡Osh! Bien dañado. Y la pelota muerta. La pelota dentro. Y este muerto. Listo. Bueno, ahora voy a disparar con un... ¿Cómo, cómo es el modelo? Un hueso calibre 38. Bueno, con una arma de verdad esta vez. Vamos a disparar con las dos manos y dispararle el blanquito que está allá. Entonces, nada, de juegos que eso sí mata de verdad. Bueno, entonces... Voy a montar. Gracias. Aquí está. Mira trasera y mira delantera. Suavecito, Suavecito, muy sutil. Y este bien derecho intento... Voy a quitar la respiración y a intentar en el blanco. Uy, el retroceso. Muy bien, muy retroceso miedo. muy grande. Vamos a ver cómo nos fue en el blanco. Casi cerca el hueco. Perfecto. Casi perfecto, pero por un centímetro hubiera sido mejor los retros son muy grandes se levanta mucho porque obviamente es de verdad Entonces, Cher, en la sesión de disparo. Aquí nos va a presentar, ¿cómo se llama? ¿Se llama? Samuel Bocanegra. Samuel, eh, sus armas, porque oh. él es un ex soldado. Entonces, él sabe que es de armas de verdad. Entonces, ¿qué, qué tiene de armas aquí reales? Bueno, obviamente no para disparar bueno, ahora, pero... Con... Eh, hola, queridos amigos. Un gran saludo para todos ustedes que siguen a este... Michel eh, Francis. Ah, bueno, ahí lo tienen. Eh, disparamos pistola, escopeta, revólver, en armas de fuego. Y también tenemos... Pistola escopeta y rifle de asalto en munición traumática Así que si ustedes quieren ver una idea por acá de cómo se ven las armas Aquí tenemos una que es tipo escopeta, tipo escopeta, pistola de CO2, de CO2 eh, Armas de fuego, eh, como la que tiene de Mitchell, Ajá, sí. que es, está sin fuego Y la otra que tiene es de traumática, revólver calibre 38 y revólver calibre 38 y este es nuestro campo de entrenamiento, así que ustedes aquí lo tienen. Y es donde nos divertimos, donde entrenamos, donde preparamos los torneos y los campeonatos. Listo. ¿Y esas armas que tiene aquí son como...? Allá tenemos una escopeta, y... tenemos un rifle de asalto M4. Esta es una, escapeta, una escopeta que por excelencia se ha utilizado para la casa, para la protección de animales en las, en las fincas generalmente. Y también tenemos un rifle de asalto. Eh, es una réplica de un, un, de un rifle M4, pero este es en munición traumática. Con este tiene los mismos componentes, es una copia muy exacta eh, al que se usan los soldados en ese momento en los campos de batalla. Listo, entonces si quieren venir aquí solo es la cédula ser adulto y todo el mundo puede participar, mujeres, mujeres. Eh, adultos, ¿sí? Todo el mundo, no, todo el mundo. Ah, porque los campeonatos son desde los 7 años. Ah, bueno, entonces. Entonces hay, hay campeonatos dato. infantiles y también desde los 7 años. Listo, entonces. Chao y suscríbanse al canal y estuvo chévere. Y síganos por ahí en las redes. <risa>